y quisiera contar un poco sobre mi trayectoria personal, eh, en el sentido de cómo he llegado a, a tener más contacto con las tecnologías, la apropiación de la tecnología a través de herramientas de Do Yourself, Do It Together, y bueno, todo surgió en el tercer año de la Facultad de Bellas Artes, que tuve un poco de contacto con el Media Lab Prado de Madrid y estuve allí de colaboradora. Y luego nos invitaron al Summer, al Summer Lab en Gijón y allí conocimos bueno, a toda la tropa ¿no? y todo el, el contexto de, de open source y, y a partir de allí que mis trabajos empezaron a, a incluir pues, eh, tecnología, digamos, en el sentido en nuevas tecnologías de interacción y, y esto. La propuesta para Nuben era un poco hacer un, una instalación en el lugar específico aquí en Nuben, teniendo en cuenta que es un lugar donde um, la naturaleza bueno, es exuberante y está muy presente, pues un poco aplicar el proceso anterior eh, que estaba desarrollando en España y um, un poco hacer una sonorización de, de la naturaleza a través de, de recoger datos de de la naturaleza, biorritmos, un poco como, como las plantas, el cuerpo y la máquina podían inter interactuar. Digamos. La experiencia en el espacio es, es fantástica, ¿no? eh, para mí es una de las mejores casi la mejor experiencia en el sentido de desarrollar un proyecto, un espacio, y, y bueno el contacto con, con la naturaleza y en sí también con nuestros compañeros está siendo muy, muy positivo también, hay mucho intercambio todo el tiempo entre nosotras, y, y no sé, es, como, es muy positivo. Tengo alguna, algún problema técnico ahora en el momento, pero no sé, es algo como muy es muy reconfortante y muy intenso estar aquí, ¿no? En muchos sentidos.